Aquí quiero ver yo a Jesús Calleja. <risa> en, este, en este monte haciendo alpinismo. Sería tú lo pronto que abandonaba el programa. Este lo vamos a llamar el monte arisco. Que te ocupe, te arañe y te patea cuando vas a verlo. Mira, mira. mira trae a Jesús Calleja aquí y por la pone cámara de fototrampeo por aquí. Verás tú, el programa que va a durar dos episodios Aquí hay un taco Un de plomo Ahora quiero ir la senda Sí, que a una senda para hacer un, una cascada de piedras Ahí está la muela y que la estrella. ¿La estrella no? Acá ¿La estrella no? ¿La de la cruz, coño? La, de ¿La cruz, el bolete? ¿Eh? ¿Bolete? El bolete chico. No, el bolete grande. El bolete grande. <risa> Luego lo edito y ya está. mil. Este es el camino principal. que lo más parecido andar con ruedas en las botas. en antiguo antigua cobertizo del pastor, neguera. Vamos buscando la rambla. El te está ahí aguantando como un campeón. Ya que se sale. Aquí, territorio de lirones, toda esta espesura. Aquí se mete. Los palmitales. Voy a quedar Mira qué guapo, los paladres. Día. estos días aquí volando la hormiga león Este, este trama de la rambla está, um, toda esta romble está muy guapa